Sean todos bienvenidos al cuarto encuentro virtual de los grupos de investigación de la Universidad Nacional Abierta. La triangulación en investigaciones sociales y educativas, orientaciones generales, es el tema que a continuación voy a desarrollar en esta conferencia. A modo de introducción me permito indicarles pues, que sobre la base del análisis de contenido realizado a 13 definiciones de triangulación propuestas por diversos autores entre los años 1959 y el año 2009 eh, vamos entonces a puntualizar eh, en esta conferencia una serie de orientaciones generales para la implementación de este procedimiento dentro de investigaciones ligadas a los campos de las ciencias sociales y la educación vamos también a, a abordar acá desarrollar eh, los diferentes tipos diferentes tipos de triangulación de acuerdo con aquellos aspectos de orden metodológico que el investigador desea enfatizar en su trabajo y vamos a ver también algunas de las ventajas desventajas las orientaciones generales que en este sentido vamos a exponer incluyen en primer lugar la identificación de aquellos procesos de pensamiento que de manera consciente e intencional Debe activar primariamente el investigador en esta tarea pues de llevar a cabo un proceso de triangulación. Y en segundo lugar, las acciones específicas que debe realizar el investigador para el adecuado uso de la triangulación como alternativa metodológica a través de la cual un problema de investigación o situación en estudio puede ser abordado desde distintas ópticas. comencemos por decir que triangulación es un término que originariamente se empleó en el ámbito náutico para aludir a aquella acción de tomar varias medidas referenciales a fin de localizar una posición desconocida en el contexto de la actividad investigativa triangular significa realizar mediciones desde ángulos o perspectivas diferentes y esto puede implicar eh, distintos procedimientos o técnicas para llevar a cabo esas medi mediciones o, o apreciaciones a lo largo de la historia de la humanidad se han venido se ha venido utilizando este procedimiento desde la época eh, antigua la acción de triangular con el fin de calcular distancia procede de tiempos remotos desde la época del antiguo egipto y a lo largo de la historia de la humanidad Hemos encontrado pues cómo este procedimiento se ha ido eh, desarrollando y con distintas aplicaciones. La intención que subyace a este procedimiento es hacer mediciones cada vez más exactas y precisas, y por este motivo la triangulación ha sido empleada en varias disciplinas donde ha ido adquiriendo sus particulares de desarrollos. Por ejemplo, en el campo de la investigación criminalística y judicial los procedimientos de triangulación se emplean para contrastar testimonios y reconstruir hechos en el campo del peritaje arquitectónico de las valoraciones de la siniestralidad y o de las auditorías, auditorías empresariales la triangulación constituye un, un instrumento esencial de objetivación de evidencias consistentes que permiten poner el precio y asignar valor a un terreno o inmueble valorar pérdidas o establecer el estado de salud financiero de una determinada organización empresarial que está siendo objeto de auditoría en el campo de la medicina y del diagnóstico psicoeducativo la triangulación es un procedimiento que da garantía de que los eh, los indicios que se derivan de los análisis clínicos o de las pruebas psicométricas empleadas apunten todos hacia una misma dirección interpretativa que ha de orientar las intervenciones y los tratamientos. En el campo de lo social y lo cultural, puede señalarse también que a principios del siglo pasado se hicieron propuestas dirigidas hacia estas intenciones de triangular a través de métodos como el método comparativo que proviene de la antropología social. Y en el campo educativo pues se destacan los trabajos y, lo, y las propuestas hechas por Denzin que es uno de los autores que ha trabajado este procedimiento en, este, en esta área. De manera específica, en el ámbito de las ciencias sociales se reconoce que Campbell y Fisk en el año 59 fueron quienes por primera vez aplicaron la triangulación en el campo investigativo. Hay otros autores que en esta misma dirección este, se dedicaron posteriormente a elaborar conceptualmente el procedimiento y por ejemplo Denzin que ya fue un autor que mencioné en su obra de 1970 una de sus obras de 1970 introduce este procedimiento en el campo de la investigación cualitativa a partir de acá son varios los autores quienes se han dedicado a la interpretación la crítica y el análisis de esta estrategia cuya discusión ha girado en torno de su valor desde el punto de vista metodológico en este mismo sentido son muchas las definiciones que han sido emitidas, lo que a su vez ha dado origen a diferentes modos de triangular de acuerdo con el aspecto que se enfatice en el contexto global del trabajo de investigación que se realiza. La diversidad de definiciones que existen sobre triangulación, así como los distintos tipos que ella adopta, generan una serie de dudas y errores en cuanto a la forma de llevarla a cabo, especialmente en aquellos investigadores que se inician en su aplicación. Es precisamente esta inquietud la que nos conduce a realizar esta esta serie de, de, de orientaciones de cómo realizar un proceso de triangulación en el campo de, de investigativo entonces en el marco de estos planteamientos vamos entonces como ya les señalé a puntualizar precisamente algunas pautas u orientaciones esenciales para el despliegue de la triangulación en el contexto de investigaciones ligadas a los campos de las ciencias sociales y la educación y para lograr esto, bueno, vamos a hacer en primer lugar un breve análisis de 13 definiciones que sobre este procedimiento han sido emitidas entre los años 1959 y 2009 por diversos autores ligados al terreno de, de la investigación social y educativa. Vamos a precisar luego, como ya habíamos indicado, cuál es el fin que en general se persigue con su implementación y las diferentes formas que adopte este procedimiento. Al hacer referencia a este último aspecto, vamos a destacar pues eh, las definiciones de cada uno de los tipos de triangulación, cuáles son sus fines específicos y algunos lineamientos para su implementación y sobre todo mencionaremos aquellos procesos de pensamiento que de manera primaria debe poner en funcionamiento el investigador de acuerdo con la modalidad de triangulación que él aspira a realizar y también pues las acciones que básicamente tienen que llevarse a cabo para efectuar esta estrategia a la que estamos haciendo referencia vamos finalmente a enumerar algunas ventajas y desventajas más comunes en el uso de este procedimiento por parte de los investigadores sociales y educativos y cerraremos con un conjunto de consideraciones finales que subrayan la importancia dentro de, este, de, de esta estrategia la importancia de esta estrategia dentro de las investigaciones sociales y educativas comencemos entonces por las definiciones de triangulación eh, he tomado un, 13 definiciones, como ya les había indicado, que se han, han sido emitidas por distintos autores entre los años 1959 y 2009, ambos inclusive. Eh, estos, estos autores están, digamos, ligados todos a lo que es el campo de las ciencias sociales y la educación, obviamente, eh, ligados también con lo que tiene que ver con, con la, la investigación. Al, al ver esta, este conjunto de definiciones, este, podemos encontrar una serie de, de elementos este, que son comunes. Aquí, tenemos, eh, aquí podemos ver en esta lámina, por ejemplo, está, eh, eh, los nombres de los autores y el año, los años o el año en el cual cada uno de ellos fue emitiendo esta, eh, su correspondiente definición. No nos vamos a detener en, la, en las definiciones específicas, sino que vamos a ver el resultado del análisis de contenido de cada una de estas 13 definiciones. Encontramos lo siguiente, fíjense. Eh, la triangulación es entendida sobre la base de estos autores y estas definiciones como la utilización de varios métodos para el abordaje del mismo objeto o problema. Varios métodos. También tenemos el empleo de varias teorías, fuentes de datos y métodos para abordar o interpretar una, una, una situación. En tercer lugar, uso o empleo de diferentes tipos de datos. Eh, cuarto, la utilización de diferentes datos, diferentes investigadores, teorías y métodos, todo en conjunto. Y en quinto lugar, diferentes técnicas de indagación, es decir, diferentes eh, técnicas o procedimientos para el abordaje de la, de la, de la realidad o problema que nosotros estamos intentando solucionar. Podemos afirmar entonces que este procedimiento enfatiza la posibilidad de emplear dentro de un mismo estudio diversidad de elementos propios de la metodología de la investigación, entre los cuales cabe destacar los métodos, las teorías, las fuentes y los tipos de datos, así como los informantes y, la y las técnicas de, de indagación. Pasemos a, entonces ahora a considerar cuáles son los fines para qué o con qué fin se emplea la triangulación. Esta es una pregunta que es importante hacerse, especialmente eh, cuando se está intentando desplegar este procedimiento en un trabajo específico que nosotros estemos haciendo. Es, eh, especialmente en el campo de las ciencias sociales y la educación, este procedimiento consiste en términos genéricos en una estrategia de orden metodológico a través de la cual un mismo problema de investigación una misma situación u objeto de estudio puede ser abordado desde distintas ópticas de contraste o en distintos momentos sin embargo como ya se ha dicho esta sería una definición general genérica partiendo de que su especificidad estaría determinada por aquel elemento o aspecto metodológico que el investigador decide enfatizar para llevar a cabo la triangulación. Cuando yo estoy haciendo referencia a distintos elementos o aspectos de orden metodológico, estoy eh, aludiendo a los métodos, las teorías, las fuentes o, o, o los tipos de datos, este, los informantes o las técnicas de indagación. Siguiendo especialmente a Blakey en su artículo de 1991 y a Cisterna Cabrera en su obra 2009, la triangulación se efectúa con el objeto de aumentar la validez de los resultados de una investigación y además para mitigar los problemas de sesgo. Por su parte, Maíz Díaz no señala que este procedimiento se usa fundamentalmente para protegerse de las tendencias subjetivas del individuo y para someter y confrontar al control recíproco, recíproco relatos de diferentes informantes, obteniéndose así una comprensión más profunda y más clara del escenario contextual, del ámbito, del contexto de las personas o entidades estudiadas. Obviamente, este autor está haciendo referencia a investigaciones de carácter eh, eh, cualitativo. Pasemos ahora a considerar los tipos de triangulación. El rasgo de diversidad en la utilización de diversos elementos de orden estrictamente metodológico que en sentido general caracteriza a esta estrategia ha dado origen al surgimiento de varios tipos de triangulación. En este sentido, McKiernan en el 2001 señala que la triangulación puede producirse en cuatro niveles primer nivel es la triangulación que se denomina conceptual o teórica es decir considerar un proyecto un problema una situación de, en estudio desde perspectivas o modelos diferentes con distintas teorías aunque éstas sean este, no sean precisamente este, coincidan en las interpretaciones que hacen una triangulación de segundo nivel referida a como su nombre indica triangulación de información o de datos recogidos en diferentes entornos es decir distintos tipos de datos el tercer nivel eh, se refiere a la triangulación del investigador es decir empleo de investigadores diferentes para llevar a cabo un mismo proyecto de investigación o abordar un mismo problema y en cuarto lugar tenemos la triangulación metodológica que hace referencia a la recogida de los datos por múltiples métodos de investigación. Vamos a ver a continuación las definiciones específicas de cada uno de estos tipos de triangulación, así como sus fines, algunos lineamientos generales para implementarlos, los procesos de pensamiento que de manera consciente e intencional ha de poner en funcionamiento el investigador, durante el despliegue de cada una de estas formas de llevar a cabo el procedimiento en cuestión y además las acciones que esencialmente él debe realizar de acuerdo con los fines que persigue cada cada tipo de triangulación Va vamos a considerar en primer lugar la triangulación conceptual o teórica esta es una triangulación como ya habíamos dicho que consiste en abordar un mismo fenómeno objeto de estudio situación o problema tomando en consideración diferentes teorías diferentes modelos o hipótesis implica la presencia de una crítica, una crítica eficiente más acorde con el método científico. Es decir, que usted puede abordar un mismo problema con distintas con, con distintas teorías y ¿Cómo, cómo lo interpreta o cómo interpretaría esa situación o problema en estudio desde desde distintas ópticas teóricas. ¿Cuál es el fin de esta triangulación conceptual? realizar una evaluación de la utilidad y del poder que poseen diferentes teorías, modelos o hipótesis que pueden ser en muchos casos rivales dentro de una misma investigación. Igualmente se busca comprender cómo diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos de un mismo grupo de datos o información. Los lineamientos generales para su implementación pudieran ser los siguientes, están especificados en la, una de las obras de Denzin en el año 1970. Él señala la siguiente fase. En primer lugar, pues, realizar un listado de proposiciones teóricas en un área determinada. Es decir, ¿qué propone teóricamente esta, esta valga la redundancia, esta teoría? sobre este problema que yo estoy abordando, entonces se uno se hace un listado de las proposiciones luego hacer un listado también de interpretaciones, de acuerdo con las proposiciones teóricas eso sí corresponde directamente al investigador ¿cómo interpreto yo este problema de acuerdo con la teoría A la B o la C, en el caso de que estemos considerando tres, porque pueden ser más eh, luego tenemos determinar las relaciones empíricas si es que las existen de acuerdo a los hallazgos que se, que se que se tengan a la mano pues, sobre la base de lo que plantean las teorías. En cuarto lugar, contrastar las proposiciones e interpretaciones, es decir, compararlas compararlas y ver en qué, en qué aspecto coinciden y en qué aspectos no, no lo hacen. También tenemos como quinto paso o lineamiento, seleccionar las mejores interpretaciones, lo que se digamos se, se ajuste más a la situación o problema que nosotros estamos estudiando. En sexto lugar, enumerar las proposiciones que han sido contrastadas y luego reformular las teorías consideradas. Es decir, que usted realmente va a entrar en un proceso de construcción, una construcción teórica sobre la base de los planteamientos o las interpretaciones de las teorías que usted ha analizado o ha estudiado. ¿Cuáles son los procesos de pensamiento básico que debe de manera consciente este, ponen eh, el funcionamiento el, el, el investigador que está haciendo una triangulación de tipo de esta naturaleza triangulación de primer nivel o teórica en primer lugar la observación observar con detenimiento el contenido de las teorías analizar cada una de esas teorías por separado es decir descomponer y ver cuáles son los elementos que la conforman este, la interpretación como un proceso este, hermenéutico un proceso de construcción este, una síntesis para poder digamos elaborar esa construcción eh, que él aspira y luego pues la atención selectiva que debe estar presente en todo este proceso pero fijándose exactamente en los detalles, los conceptos y, y los aspectos que co son consideradas por, esa, por esas teorías. Las acciones básicas que debe realizar el investigador en una triangulación de este, de esta naturaleza de primer orden sería observación cuidadosa de las proposiciones y planteamientos de cada teoría seleccionada. Esto implica que el investigador de manera consciente y de manera intencional extrae de la totalidad representada en este caso por cada teoría aquello que él considera que es, que, que es sobresaliente se obtiene así un conocimiento sobre el tópico, el asunto o problema, tal como es planteado por cada teoría, o cómo lo interpreta o lo interpretaría esa teoría. En relación con la atención selectiva, ya de alguna manera lo he dicho, se enfoca la atención o la percepción en aspectos planteados por las teorías. Al hacer un análisis luego de las teorías seleccionadas, el investigador realiza un examen detallado de esos aspectos o planteamientos para conocer cuáles son sus características o cualidades, y se logra así extraer unas conclusiones. Igualmente, pues, considerar por separado los diferentes componentes, los planteamientos, los aspectos y conceptos de las teorías seleccionadas, para elaborar al final un texto, un discurso, que viene siendo un discurso nuevo sobre la base de lo que él ha analizado de los textos o discursos que él ha analizado entonces eso lo que se busca precisamente en la elaboración de este texto o discurso es que ponga en evidencia la reformulación de las teorías que han sido consideradas esto sería en términos generales lo que es la triangulación de primer nivel o teórica pasemos a considerar ahora la triangulación de segundo orden de datos o fuentes esta, esta regulación de manera este, sencilla puede ser considerada como una confrontación de diferentes fuentes de datos dentro de un estudio. Ya no serían las teorías, sino las fuentes de los datos. Estas fuentes de datos pueden ser los informantes en tiempos o espacios o contextos que son distintos. Es decir, informantes que de alguna forma están ligados al, al, al, al problema o a la situación, pero este, digamos que... Se me ocurre, para ejemplificar, que han vivido la situación o la problemática o, o la han percibido en distintos momentos de su vida, en distintos, eh, eh, sí, en distintos tiempos y en distintos espacios o en distintos contextos. ¿Cuál es el fin de, esta, de este seg de esta, de segundo tipo de triangulación? Es verificar y comparar la información obtenida en diferentes momentos, buscar la concordancia o la discrepancia entre diversas fuentes, contrastar las perspectivas inherentes a las fuentes de datos. Los lineamientos generales serían decidir cuáles van a ser las diferentes fuentes de datos que se van a considerar. Eso hay que decidirlo antes y contrastar la información que surge de las diferentes fuentes de datos. Los procesos de pensamiento fundamental sería la comparación de los datos o la información, es decir, las semejanzas y las diferencias que encontramos en esa fuente, igual que el anál su análisis y su síntesis. Las acciones básicas del investigador en este segundo tipo de este segundo nivel de, de regulación sería analizar por separado y de manera detallada la información que proporciona cada fuente de datos y él, él así va a extraer conclusiones considerando por separado las partes de la información que suministran las fuentes de datos. Luego compara la información, es decir, buscando semejanzas y diferencias en, en ese material. Y finalmente, como producto del despliegue de la síntesis, él crea o elabora un nuevo discurso o texto que viene a ser una nueva realidad surgida de la, de la unión del contraste entre las fuentes de datos. Pasemos a considerar ahora la triangulación del investigador. Este es un tipo de triangulación en la que el fenómeno, el objeto de estudio, la situación o problema eh, es observado o analizado por múltiples investigadores preferiblemente provenientes de diferentes disciplinas es decir que la propuesta es que no sea un solo investigador quien quien lleve a cabo el proyecto y lleve todo el proceso de investigación sino que sea efectuado por investigadores de, de distinta varios investigadores con con distinta formación el fin de esta triangulación es buscar mayor validez a los hallazgos a través de la comparación de las perspectivas inherentes a cada una de las personas o investigadores o observadores que han participado en ese estudio los lineamientos generales podían ser expresados de esta manera una vez que se que es seleccionada la técnica que se va a utilizar para la recolección de datos por ejemplo una entrevista o una observación se instruye a los diferentes observadores investigadores para que la implementen tomando en cuenta que aquellos quienes posean la mayor experiencia o destreza sean los que tengan un contacto directo con los datos. Los procesos de pensamiento que han de ponerse en funcionamiento en, esta, en este tipo de triangulación sería analizar primero, bueno, las, cuáles son las destrezas, la experiencia y la formación profesional que tienen los distintos observadores o investigadores que nosotros vamos a, a asignarles esa tarea o que van a realizar esa tarea. Y luego, analizar y sintetizar de todos los datos, eh, eh, analizar y sintetizar los datos suministrados por los diferentes observadores y diferentes investigadores que ahí surgen, por supuesto, unos contrastes, pueden surgir unos contrastes bien interesantes. Las acciones básicas del investigador serían, primero, bueno, ubicar quiénes van a ser los observadores o investigadores con mayor preparación, en posiciones cruciales dentro de un proyecto de investigación es decir investigadores con mayor habilidad y experiencia deberán ser, deberán estar en contacto directo con los datos o con la fuente después se realiza una compara una comparación como hemos dicho semejanzas y diferencias de los datos que sobre ese fenómeno objeto de estudio situación o problema suministran los diferentes observadores Qué, qué, qué datos nos suministra el, el, el investigador A o el observador A, qué datos nos suministra el observador B, C y así sucesivamente. Y después se efectúa una síntesis de los datos de acuerdo con las perspectivas o, lo, o, lo, o lo que, lo que, los datos que suministran estos distintos investigadores. Pasemos entonces ahora a la, a, a la triangulación de, metodológica. La, la triangulación metodológica es el empleo o el uso combinado de dos o más métodos de investigación en el diseño o en la recolección de datos. El fin es muy sencillo, es analizar un mismo fenómeno, objeto de estudio, situación o problema, mediante diversos acercamientos de tipo metodológico. Esto permite o busca dilucidar las distintas partes complementarias de la totalidad del fenómeno objeto de estudio situación o problema y analizar las razones por las cuales distintos métodos arrojan o pueden arrojar diferentes resultados si es el caso fíjense aquí se puede dar una, una situación bien particular puede ser intramétodos es decir de, si asumimos una metodología de, de orientación cuantitativa entonces ubicaremos o seleccionaremos por lo menos dos métodos de carácter eh, eh, cuantitativo igual sucedería eh, eh, en el caso de que estemos realizando una investigación de tipo eh, cualitativo o sea podemos a, a abordar una misma situación o fenómeno o, o problema con, con dos métodos distintos por ejemplo el método hermenéutico y el método de historia de vida o el método fenomenológico y o, o el método de, la, de una observación participante pero también se puede dar este intermétodo es decir combinar un método cualitativo con un método cuantitativo, asunto que para algunos autores contemporáneos este, genera pues toda una cantidad de contradicciones de orden epistemológico, que no es el caso ahorita que tratemos, pero es, es importante considerarlo. Eso tiene que decidirlo cada investigador en el momento en que, en que se acerca o piensa que es conveniente utilizar este tipo de triangulación. Lo que sí es importante es... Un, que al final pues eh, sea eh, métodos intra intra eh, la triangulación de, de intramétodos o intermétodos es importante que en primer lugar pues como lineamientos generales que el investigador escoja de los métodos que se van cuáles son los métodos que se van a utilizar aquellos que son más acordes con lo con la situación y después, bueno, analizar los hallazgos obtenidos a través de, de esos métodos o técnicas de recolección de datos seleccionados. Los procesos de pensamiento serían el análisis, hay que analizar muy bien cada uno de los métodos, la síntesis y luego la interpretación que se hace al contrastar los resultados con los distintos métodos. Las acciones básicas del investigador en este caso sería estudiar a profundidad Aquellos métodos o técnicas de recolección de datos que más pudiesen adecuarse a la naturaleza del fenómeno, objeto de estudio, situación o problema que se pretende abordar. Esto le va a permitir la escogencia de los métodos más apropiados. Después busca las semejanzas y diferencias en los hallazgos obtenidos mediante el despliegue de los métodos seleccionados o de las técnicas utilizadas para la recolección de datos y finalmente elabora un nuevo discurso que va a representar una nueva realidad vinculada con lo investigado. Es decir que la, la, este nuevo discurso o nueva realidad como se, ya, se denomina también viene siendo pues el producto de la aplicación del procedimiento que nos va a dar una óptica distinta que en este caso va, eh, se realiza sobre la base de la comparación de métodos. Pasemos a considerar ahora algunas de las ventajas y desventajas del empleo de la triangulación en las investigaciones sociales y educativas. Como todo procedimiento inherente al campo investigativo, la triangulación presenta una serie de ventajas o potencialidades, así como desventajas y riesgos en su utilización quizás pues los altos niveles de atracción y creatividad requeridos para llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza, especialmente dentro del campo de las ciencias sociales y la educación, han generado pues la, una aplicación tal vez inadecuada de, este, de esta estrategia. Algunos autores en este sentido destacan pues que su uso requiere de un conocimiento previo y preciso y, y, de la, y, de, y un conocimiento de cuáles son sus fortalezas y debilidades vamos a ver específicamente cuando hablamos de las ventajas una de las grandes ventajas que tiene la aplicación de esta estrategia es que propicia el aumento de la validez de los datos y la expresión sintética de teorías ya que recurre a una visión multidisciplinaria con un enfoque holístico esto a su vez genera el descubrimiento de fenómenos que pueden ser considerados atípicos Igualmente se reconoce que la regulación permite una mayor flexibilidad en la generación de conocimientos en la medida en que estimula la creatividad y el ingenio de quienes la ponen en marcha dentro de sus trabajos de investigación, lo cual redunda en el aumento necesario de los análisis que se efectúan y la recolección de datos. Este procedimiento incrementa además la sensibilidad a aquellos grados de variación que el uso de un solo método no permite percibir. Otra de las grandes bondades de la triangulación se relaciona con las características que en su contexto de aplicación adquieren las interpretaciones que sobre su base se realizan. En otros términos, esta estrategia facilita que la interpretación no tome una sola vía o dirección al acercarse a lo diverso, aún dentro de los fenómenos que pudieran considerarse complejos. Se supera de esta manera la tendencia a la simplicidad inducida por el uso de un solo método esta fortaleza que posee la triangulación descansa en, en, en la forma contextualizada de abordar fenómenos objetos de estudios situaciones o problemas en cuanto a las desventajas cabe señalar lo siguiente una de las limitaciones más resaltantes de la triangulación consiste en la dificultad que pueden confrontar los investigadores si como producto de su aplicación se obtienen resultados contradictorios ya que esto podría acarrear un largo e interminable proceso esto está referido por, por varios autores contemporáneos a este respecto James Lay, en su trabajo del 2008 estima que la presencia de discrepancias en los resultados alerta al investigador sobre la necesidad de interpretaciones en términos de las amenazas a la validez a la dirección y a los grados de error que los datos tienden a producir. Esto indica, siguiendo al mismo autor, la necesidad de mayor investigación para lo cual habría que recurrir a otras fuentes de datos que permitan disminuir las referidas amenazas a la validez. Otra de las debilidades de este procedimiento se refiere al poco control de sesgos, la organización de los datos en un marco coherente, la complejidad que se deriva de la multi multidimensionalidad la dificultad para, para efectuar una réplica del estudio que contemple esta estrategia y la obtención de una gran cantidad de datos sin análisis exhaustivo, porque a mayor, digamos, variedad de métodos, de, edad, de, de fuentes de datos, pues la, la, tenemos una mayor, una mayor digamos cantidad de, de, de tareas que har, de, que realizar a fin de concluir la investigación. Como consideraciones finales pudiésemos decir lo siguiente, en términos generales la triangulación permite, entre otros aspectos de orden metodológico, el despliegue de diferentes vías para el contraste de métodos, puntos de vista y técnicas de recolección de datos. Esto como idea central es importante, importantísimo tenerlo en presen presente. Sin embargo, a la hora de aplicar este procedimiento en el contexto específico de una investigación es recomendable que el investigador decida en primer lugar cuál es el tipo específico de triangulación que él va a adoptar partiendo obviamente de las características y de la naturaleza del fenómeno objeto de estudio situación o problema que se pretende abordar todo en concordancia con los objetivos trazados en ese en ese, en ese trabajo de investigación una vez que el investigador dilucide los aspectos antes mencionados deben entonces darse a la tarea de analizar bien los fines que se persigue con cada tipo de triangulación y en este sentido la definición específica de cada una de las modalidades que tiene esta estrategia facilita la toma de decisiones al respecto sobre esta base se procederá entonces a la construcción de la forma de llevar a cabo el procedimiento que se adapte al ámbito mismo de la investigación que se está realizando. Es decir, esto no tiene unas una, una pautas estrictas, sino que cada quien sobre la base de estos lineamientos generales va a, a, a formular y a construir la manera o la forma como va a llevar a cabo el, el, este procedimiento. Esta es una de las razones por las cuales se estima que la triangulación es un procedimiento que estimula la creatividad y el ingenio de quien la pone en marcha la triangulación como ya le he indicado de alguna forma no es un procedimiento de naturaleza prescriptiva pero eso no implica que carezca de ciertos pasos lógicos y coherentes para realizarla en términos generales podría decirse que cualquier investigación puede contemplar la ejecución de este procedimiento editando como se ha enfatizado a lo largo de mi intervención caer en, en, en algunos errores la dirección que tome esta estrategia en el marco específico de cualquier trabajo de investigación la decide quien realice el estudio y de esta manera pudiese decirse que habrá trabajos que se interesen desde el punto de vista de la triangulación en cuestiones de tipo epistemológico en cuestiones de tipo metodológico o de la fuente de datos o de los investigadores o de los informantes enfatizo reitero, esto es una decisión que debe tomar cada investigador Finalmente es importante destacar que una vez que el investigador tiene absoluta claridad sobre lo que en este sentido él va a hacer, le resultará bastante útil tener conciencia de aquellos procesos de pensamiento que primariamente él debe poner en funcionamiento durante la ejecución de las acciones que realiza, es decir, con conciencia clara, el investigador sabrá, en este momento lo que tengo que hacer es un análisis o en este momento lo que tengo que hacer es una interpretación o una síntesis. Esto ha de hacerse de manera intencional, ya que en esa medida el trabajo de construcción adquiere coherencia y direccionalidad. Si se trata de un análisis, por ejemplo, entonces se procederá a descomponer los elementos en elementos o partes los textos, la teoría, lo que estemos analizando si es una síntesis se hará un esfuerzo consciente por combinar diversas partes para formar un todo y un conjunto consecuentemente si lo que se requiere es una interpretación se elaborará un planteamiento como resultado de haber comprendido lo que se observa estableciendo relaciones significativas expresadas de manera simbólica con esto doy por terminada mi, mi intervención, no sin antes eh, recordarles que el contenido de esta, de esta conferencia puede ser consultada en su totalidad, eh, va a ser publicada próximamente en la revista Una Investigación de la Universidad Nacional Abierta, una investigación volumen 7, número 14 del año 2015. Tengan todos una feliz tarde.